pues quería realizarle unas preguntas sobre el himno nacional. ¿A usted qué le parece el himno nacional? ¿El himno nacional? Sí, señor. Me parece que eso, primero que todo es elegante porque siendo colombiano es el segundo mejor himno del mundo. Sí, señor. Eh, lo que dice, yo creo que la mitad, la mitad de lo que dice no se está realizando en Colombia. Nuestro himno nacional se está pisoteando de la manera más vil, por la, empezando por la presidencia en adelante, que ya ni siquiera se escucha o no lo dejan escuchar, ni en las emisoras, que eso es, un, eso es como, a ver, eso es como una costumbre y un legado. Sí. Y para nosotros tener una costumbre y un legado, debemos aprendérnoslo. Eh, ¿Qué más le puedo decir sobre el himno nacional? Dice tantas cosas, por, eh, hay una, una estrofa muy bonitas, que nosotros no tenemos en cuenta, lo decimos, lo, re, lo repetimos como loros, mas no sabemos qué significado tiene cada estrofa, cada pregunta y cada cosa que dice en, en su letra. A eso iba precisamente, eh, ¿cuál es la estrofa que a usted más le gusta del libro nacional? Bueno, la verdad, la verdad en este momento que yo, por ejemplo, decir, Oh gloria inmarcesible, o oh júbilo inmortal, en surco de los, de los dolores el bien germina ya, si fue tanto el dolor que tuvieron nuestros próceres para darnos la independencia, bueno, que no somos independientes, eh, entonces yo digo, ¿por qué estamos bajo el yugo? ¿Por qué estamos bajo el yugo de un gobierno que nos está explotando en todo momento y nos está quitando todo lo que tenemos, como son nuestros bosques, nuestras selvas? Si vuelvo y repito, si nuestros héroes... Eh, lucharon por eso y en el mismo himno nacional está reflejado lo que ellos hicieron para no la libertad. Entonces eh, viene la pregunta, ¿por qué nos están dando tan duro coneja de estrofas que ni siquiera todo el mundo la conocemos? Yo porque soy militar, soy sí. reservista, entonces uno todos los días allá dice el himno nacional, se lo trata de aprender, sale uno del ejército y ya no, ya no se escucha, ya no se le tiene ese cariño a la bandera, al escudo, y, y a los símbolos patrios, ya no hay ese, ese, simbolismo ya se acabó, tanto de la presidencia hacia abajo, hasta el mínimo, hasta el más, hasta el estudio, que ya ni se escucha el himno nacional completo. La otra pregunta que le quería hacer era, yo creo que usted como militar sabe, sí, claro. que ahorita en los colegios pues, se les obliga a los muchachos y a los niños a aprenderse el himno nacional, pero no se les enseña el trasfondo del himno nacional, no se les enseña realmente quién lo compuso, por qué se compuso, cuál fue la música. O sea, no va más allá de lo que significa el himno nacional, más que el deber patrio de aprendérselo. Sí, señor. ¿Qué opina al respecto de esa situación que está sucediendo en los colegios? A ver, el problema, el problema incluso no es solamente el himno nacional, es que nosotros estamos, los colombianos nos acostumbramos a repetir como los loros, palabras y palabras, sí. es como por decir en la religión, decir Padre Nuestro que estás en el cielo, el Padre Nuestro, es prácticamente, y es como mucha comparación, una cosa el Padre Nuestro, otra es el himno nacional, pero tienen casi el mismo sentido, yo qué saco con decir Padre si no lo quiero, qué saco con decir Oh Gloria marcesible, si ni siquiera sé qué es esa palabra, sí. entonces estamos, estamos perdiendo... Todos los, todo esa, esa capacidad que tenemos de sacarle a las 12 estrofas, 11 estrofas y el coro que tienen un himno nacional tan elegante y tan bonito como es el colombiano, como colombiano sí. eh, me siento orgulloso de, de como, le, como le decía antes de tener un, un, un himno nacional que es el segundo en el mundo cuando usted está escuchando un partido de fútbol y, a, y escuchan que hace gol es verdad, a uno se le erizan los cabellos porque es que cuando uno conoce la causa, uno sabe por qué está luchando. Claro, claro, esa es la idea, que la gente realmente se aprende el himno nacional y sepan realmente lo que, estamos, lo que estamos cantando. Sí. O sea, básicamente eso es lo que se necesita que la gente se aprenda, ¿sí? Sí, claro. No solamente que la gente lo, lo declame y lo diga como, como quien está diciendo, como usted dice, la, el Padre Nuestro. Sí. Eh, entonces, en ese sentido sí es necesario que desde ya se haga como una especie de cambio dentro, de la, dentro del pensamiento de la gente y dentro del pensamiento de los niños y de los muchachos. Por eso, se está, por eso es lo que nosotros estamos buscando como canal. La idea es que vamos a hacer este contenido con el fin de que la gente diga, ve, tienen razón, los que estamos entrevistando tienen razón, porque realmente lo que usted dice cosa, es muy cierto. Yo creo, yo creo que si aquí, si aquí en Colombia se honraran el himno nacional, la bandera y el escudo, yo creo que tenemos que empezar porque todos los días en una emisora suene coro y todos los días una estrofa, estrofa? diferente, una estrofa, son 12, 11 estrofas, Ajá. no nos sabemos ni siquiera el, el coro. ¿Por qué? Nos mandan a una presentación, a los muchachos de la escuela no les están exigiendo. A los muchachos de las escuelas ya no les dan una cátedra bolivariana, una cátedra, una cátedra donde uno conozca los próceres de la independencia. Sí. A nosotros el himno nacional ya pasó. Entonces decimos, si usted coge un muchacho de, de, de bachiller por decir algo, no, ya en la el, en el escuela, le dice, ¿qué significan los tres colores de la bandera? Pregúntele, no sabe. Pero si usted me pregunta a mí, que ya tengo 51 años, que yo sé que el amarillo, azul y el rojo, se supone que el amarillo es todo el oro, eso nos enseña a nosotros que significa el oro y las riquezas que aún en este momento tenemos. El azul es los, la extensión de los mares, de los grandes mares que tenemos, que los tenemos, que incluso así el gobierno y los que tienen la plata quieran vendernos a Estados Unidos, no van a poder, y el rojo... Si nosotros decimos que el rojo es, o nos enseñaron que el rojo es la sangre que derramaron los próceres por nuestra independencia, ¿por qué seguimos haciéndola? O sea que nosotros no estamos todavía eh, totalmente separados de la, de la esclavitud, nosotros seguimos siendo esclavos. No entiendo por qué el escudo lo que tiene, cuál es nuestro, nuestro, árbol, nuestro árbol nacional y todas esas cosas. Entonces, yo creo que una de las tantas cosas, volvemos a repetir, es que en los colegios, antes de entrar a una clase, antes de entrar a una clase, se diga el coro y una, una, una estrofa diferente del himno nacional. Todos los días, durante el año, podemos hacerlo y seguro que nosotros todos, en una presentación aquí o en donde sea, podemos decir nuestro himno nacional y cantarlo con ganas, con garbo, con elegancia. Claro, y eso da más sentido de apropiación. Sí, señor, exactamente. Porque es que cuando yo conozco el sentido o el significado de una palabra, yo sé lo que estoy haciendo y diciendo, pero repetir por repetir, no, si sí, Colombia ganó, no, yo claro. Gloria y y, mm, ¿y esto qué? Sí, pero verdaderamente eh, usted nos está preguntando que si usted le pregunta a un muchacho menor, una persona de 18, 20, 21 años, no sabe ni por qué camino, o sea, para dónde va, para dónde va, ¿cómo es el dicho? Eh, o sea, uno camina porque ve a otro caminar, Sí. pero no porque es que yo necesito caminar por esa calle porque a mí me va mejor por esa calle. Sí, ¿Sí me entienden? El himno nacional, todas las, todas las estrofas del himno nacional tienen un sentido para todo. Si uno lo pusiese para un poco de la vida, uno, uno aprende demasiado. Es exactamente como aprender usted un pedazo en la Biblia lo que dice, por qué lo dice y para qué lo dice pero no estamos cumpliendo ni siquiera con los símbolos patrios, en el ejército eh, se arrea el pabellón, arrea el pabellón es bajar el pabellón, ¿sí? y siempre que se veía la bandera se decía un saludo a la bandera, ah, pero es que ustedes son idólatras, no, no, no, no, es que es muy diferente el signo los patrios a la religión, eso uh -huh. es muy, muy de diferente, ¿sí? La bandera es un saludo militar que se hace en los años de hace, valga la redundancia, años de años. Y todo el mundo le hace una, una reverencia a la bandera, porque nosotros los colombianos, que somos un país jalante y echado para adelante, no lo hacemos. Sí, sí, eso es muy cierto, tiene usted toda la razón. No, pues nada, quería agradecerle por su opinión. Claro. Muchísimas gracias. Listo. Y bueno, pues próximamente vamos a estar comunicándonos con usted para presentarle claro, el claro, contenido pues, con las pues, otras entrevistas. Lo que necesiten podemos, con gusto les puedo colaborar. No es que yo tenga una sapienza, simple y llanamente que para uno aprender hay que leer, hay que ilustrarse, hay que mirar, hay que estar, así como dijo el de la tradición, en el momento para uno saber qué dice. Sí. Porque si yo hablo y yo discuto con argumentos nos entendemos, mientras sí, yo no sí. tenga argumentos no peleemos, ojalá la gente tuviera la misma actitud claro, que usted tiene, claro, es verdad sí. Sí. muchísimas gracias, listo, claro, listo. No? Bueno, Esté muy bien bueno gracias. Señor, que está muy bien bueno. bueno, y así concluimos esta hermosa entrevista con este señor militar que nos ha dado un concepto bastante amplio sobre el himno nacional entonces, terminamos acá